Yo soy Tibu Santillanes, el troker, y pues les voy a enseñar de una manera fácil y rápida cómo se hace el arroz con leche este postre tan delicioso que yo creo que a todo el mundo le encanta arroz, es el principal ingrediente eligen el más pequeño, es una taza, luego una taza de leche carnation, una taza de la lechera, hasta dulce una taza de leche entera y una rajita de canela paso 1 se le agrega taza y media de agua y la rajita de canela. Como pueden ver ya se evaporó el agua, el arroz la absorbió, ahora vamos a agregar la taza de leche entera, la taza de leche carnation y la taza de lechera o leche condensada y a menearle. meneo, meneo, meneo seguimos aquí unos 20 minutos de estar meneándole eh, tengan cuidado porque luego la leche puede eh, subir y haber peligro nada de estar acá chateando o viendo la novela o, o viendo el food así que solo 20 minutos en lo que el arroz absorbe los líquidos pues miren ya está cocinado el arroz, ya está más pastoso es que huele delicioso vamos a apagarle ya aquí a la lumbre esperar a que se enfríe un poquito y lo vamos a vertir en este bowl para de aquí servir a bueno, en las tacitas o los recipientes más pequeños listo si miren ya está el arroz con leche ahí en el bowl le vamos a poner este plástico aquí justo pegado al arroz con leche que si no luego se hace una nata lo dejamos así unos 5 o 10 minutos que se un poquito, para servirlo y disfrutarlo ¿Sí? ahora sí, a disfrutar este rico arroz con leche, pueden ponerle canela molida si quieren ¿eh? y recomendación, se come con cuchara, no con popote raza ¿eh? usados, estén bien soy el tipo, de trocker, disfruten de esta receta ¿Vale?